Muy buenas chicos, bienvenidos La verdad que estoy muy muy feliz Este video, como les comenté a algunos Iba a hacer un video hablando acerca del tema Tal vez para los que estén viendo en este momento el título Ya sabrán más o menos de qué es lo que les voy a contar La verdad que he estado muy emocionado todos estos días He estado muy muy pensativo También pensando cómo será esto Porque esto va a marcar un... Antes y un después en el canal Así que bueno chicos, sin más preámbulos Pues voy a mostrarles, también puede, voy a Dar evidencia, voy a mostrarles en este momento También evidencia de exactamente qué es lo que quiero contarles, bueno les cuento Resumidamente para no hacer tan algo El video, yo empecé mi canal exactamente En febrero, el 19 Más o menos de febrero del año 2017 Así que bueno chicos, ya más o menos Llevo tres años y medio Ya casi para cuatro años, la verdad he estado Dándole lo más que pueda al canal Dándole duro, subiendo temas Mirando más o menos qué contenido es el ideal para subir a YouTube para que la gente vea Y bueno chicos, hay unos videos que me han pegado Hay unas temáticas que ha gustado mucho a la gente Que me ha ayudado realmente a subir suscriptores Pero bueno, ¿a qué lleva todo eso que les estoy comentando? Esto nos lleva chicos a que por fin, después de más de tres años y medio que empecé el canal en YouTube Por fin voy a lograr chicos... La meta de monetizar mi canal del Curioso LOL Bueno, anteriormente he llamado Curiosities LOL Como ven ¿Eh? para que yo tenía una ficha. Bueno, tengo un afiche de cuando yo empecé el canal Lo hice, dije para recordar cuando yo inicié mi canal Pero pues ya lo cambié al Curioso LOL por algunos motivos Y bueno, exactamente a qué me refiero En este momento me voy a dirigir ya al computador eh, Voy a poner cámara pequeña para que vean a qué me refiero Mostrándoles estadísticas y detalles bueno chicos ya estamos en el computador En este momento me voy a dirigir al Google Chrome chicos para mostrarle Voy a ir pues al contador de, en tiempo real de suscripciones Voy a dirigirme al canal y les voy a mostrar exactamente a qué estoy hablando chicos Vamos a ir a, a estadísticas del canal YouTube Studio Y bueno chicos vamos a ir a estadísticas Esto va a ser importante, esto que les quiero contar Yo antes créanme que no tenía más de 180 vistas diarias o sea que alrededor de... Esa, en esta parte 48 horas me mostraba alrededor de 110, 160, 200 vistas Cada 48 horas, o sea, cada día tenía entre 60 y 100 vistas Lo cual hemos aumentado unas fantásticas alrededor de 1.000 vistas diarias, chicos Esto me ayudó a llegar al canal por fin a mil vistas en total Aún no he podido llegar a un, un solo video a mil vistas Pero pues vamos para ello Y bueno, chicos, también hemos subido bastantes suscriptores 850 suscriptores, no son muchos pero créanme que ayuda bastante y motiva mucho, mucho a seguir adelante Y bueno, por aquí tenemos cuestión de videos, estadísticas Pero bueno, exactamente a qué hago referencia y voy al punto en estos momentos Y en estos momentos vamos aquí al lado izquierdo inferior Vamos a la parte de monetización Como podrán darse cuenta chicos, tenemos 3.910 horas de las 4.000 ¿Saben qué significa eso? Por fin, después de más de tres años y medio de crear el canal, voy a lograr monetizarlo, chicos. La verdad que sí fue muy muy difícil, me costó porque los que conocen mis inicios ven que yo tengo videos tipo top, haciendo mini gameplays porque no tenía computador potente para hacer gameplays, para hacer streaming y nada de eso. Ya que lo tengo, pues decidí cambiar un poco el contenido, pasándomelo a sin a tutoriales, mostrándoles este tipo de cosas también, pues ya gameplays. Y bueno, chicos, otra cosa que les quería contar es que hasta hace un poco Menos de ya casi pues cuatro meses. Tenía tan solo 400 horas. Sí chicos, hace cuatro meses apenas tenía 400 horas de reproducción, apenas en tres años y medio. Y vean, cuatro meses después chicos, prácticamente lo he logrado. Y bueno... A que lleva todo esto de que le muestro Que voy a lograr monetizar el canal Entre hoy a mañana Una vez empiece a recoger dinero en YouTube Voy a retirar mis primeros 100 dólares Esto nos va a ayudar hartísimo Tanto a ustedes como a mí Ya que podré hacer más sorteos Podré regalar más cositas Ya sea para Colombia o dinero para otros países Podré dar muchas más cosas Pues ya que si sí, voy a hacer un sorteo de mi bolsillo Ya compré los periféricos gamer De mi propia plata que yo trabajé Para hacerles un sorteo de mis suscriptores Que a propósito dale duro al botón de suscribirse si lo haré de mi bolsillo, ¿por qué no chicos? Cuando ya empieza a recibir dinero de YouTube, hacer más sorteos y regalarle más cosas cada más seguido. La verdad que esto... Me hace muy feliz poderle regalar cosas a ustedes. También puede lograr monetizar el canal. Esto me hace muy, muy feliz. La idea es cada vez que lleguemos a una meta de suits, hacer un sorteo e irlo ampliando, chicos, hasta llegar a un momento en que tenga tantos suits. No sé, y pueda regalar muchas cosas. Créanme que la verdad yo quiero estar en contacto con ustedes a toda hora. Poder hacerlos feliz. Porque si ustedes son felices, créanme que yo soy mucho más feliz. Y de verdad, chicos. Esto es básicamente lo que les quería contar de qué es lo que está sucediendo en mi canal. Esto es. Digámoslo así, antes, una vez monetice va a ser el nuevo canal, por decirlo, nuevo canal me refiero, chicos, a que va a ser una nueva era, una nueva etapa en la que, pues, podré coger dinero. Ya también dependerá de ustedes cuánto ven mis videos, cuántos likes me dan, cuánto tiempo reproduce mis videos, que esto ayuda bastante a poder coger de a poco dólares. También, por favor, los que estén viendo este video y no estén suscritos, por favor, suscríbanse, créanme que yo trato de darles el mejor contenido lo que es tutoriales, unboxing, gameplays, que es lo que, pues, el momento está pegando duro. Y bueno chicos no siendo más por favor de verdad ayúdenme tan solo viendo mis videos ya me están ayudando porque esto pues como sabrán es según las reproducciones que no tengan los videos es así mismo llega dinero. ¿Y qué significa que me llegue buen dinero? Pues que yo estoy bien y podré darle cosas a ustedes, chicos. Y bueno, siendo más, chicos, dejaremos hasta por acá el video. Esto quería mostrarles. Seguiré muy, muy atento a ver cómo siguen las suscripciones. Yo creo que de hoy a mañana ya completamos las 4.000 horas. También voy a hacer un video de cómo logré esto. Contándole más detallitos. mostrándole más cosas de cómo es un canal de YouTube monetizado. Y bueno, chicos, no siendo más, me despido. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Uy.